Simplemente no me puedo decidir. <coughs> Tengo una idea. <risa> de ti, Marín. De dos Pingüe. Cucara, Maca. Muete. Pégale. Pégale. La culpa la tubo. Si alguien se mueve o dice algo, nos mataremos a todos sin excepción. Pueden mirar, pueden llorar, pueden pararnos Todos van a hacer eso ¡Demonios! ¡Mira eso! Lo soporta como un campeón Me chupas los muertos ¡Mira esto! Ya acuchóme los huevos Dije, te mirada a esto ¡Vete al diablo! ¿Qué acabas de hacer? Creí haberte dicho que la primera era Después dije que aplastaría eso. Acabo de empezar. Oh, shit, ¿qué es? Es un bate vampiro.